Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Vamos con nuestra segunda balota, es la número 5. Vamos por la tercera balota, es la número 6. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número 9. 65-69 es el Chontico Noche para hoy martes 9 de mayo de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.